Me encuentro con la señora Cita Canti sí, en la noche de hoy Ella es brasileña señores Y déjenme decirle que la tenemos aquí en nuestra Feria Mayorista Y viene a hablarnos de cosas bastante interesantes Buenas noches, ¿cómo te sientes? Buenas noches, muchas gracias por la invitación Gracias a todos que están participando de esa Feria, muy interesante Qué bueno, qué bueno Háblanos un poco acerca de todo lo que tiene que ver con la actividad Que estás exhibiendo en la noche de hoy Yanava Kripa, yoga y terapias Hablemos un poco de esto Bueno, Yanaba Kripa es un espacio De yoga, meditación Y terapias eh, Holísticas Yo soy profesora de yoga Soy terapéutica holística También hago barras de access lo que okay. es, ¿Qué es la terapia Holística la terapia holística es exactamente lo que eh, comentó también la, nuestra compañera Cris Melly, que es, son terapias que, que se hace desde con las manos, eh, sin necesidad de aparatos, digamos. Okay. Y que eh, trabajamos mucho con las energías, por ejemplo, el reiki es una terapia holística. Es una terapia que eh, trabajamos con la canalización de energía, de la energía universal. Y la transmitimos a través de nuestras manos. Esa es una terapia holística igual. Ok. ¿Cuáles beneficios pueden obtener las personas que eh, se decidan a poder ponerse en sus manos, practicar todo lo que tiene que ver con yoga y este tipo de terapias? Bueno, eh, el yoga es una, es una disciplina holística también y milenaria de hace más de 2.500 años atrás, nacida en India, que actualmente está en nuestro, en nuestro continente y ayuda a mantener el cuerpo joven, flexible. Trabajamos con la herramienta de la respiración, eh, de movimientos del cuerpo, meditación y a través de, de todas esas herramientas encontramos esa paz, esa armonía que tanto queremos y que en eh, nuestro día a día sabemos que está tan difícil encontrar okay. ¿no? vemos aquí en su brochure diferentes eh, actividades por ejemplo la yoga inbound tabú terapia vemos aquí también uh -huh. masaje tailandés háblenos un poco acerca de, de cada una de, estas, de estos servicios y, y terapias que ustedes tienen muy bien el yoga inbound el yoga al cual lo pertenezco. Inbound significa un viaje al interior del ser. Aquí es el yoga. El okay. yoga te lleva a encontrar contigo misma. Entonces, y la palabra yoga significa unión, o unir nuestro cuerpo, mente y espíritu que sabemos que... Anda uno por un lado, otro por el otro, y el yoga hace esa comunión, esa conexión para vivir en armonía y sacar de ti lo mejor que tienen de ti para brindar a los demás. ¿Cuál es se... la edad para empezar a hacer yoga y hasta qué edad oh. se puede hacer yoga? Eh, háblenos un poco de esto. Mire, yoga, yo siempre digo que no hay edad. Para comenzar, sí, para comenzar posiblemente des, eh, después de los tres años de edad, si puede. Yo dije, yo vengo de Uruguay, no o sea vengo de Brasil, pero viví en Uruguay. Y allá fue mi formación, mi formación de yoga fue toda allá, viví 15 años en ese país. Y di clases de yoga, ni un día tres años de edad, y yo digo que no tiene edad para terminar, para... un. Una edad de límite, ¿no? La persona más eh, longeva, o vamos a decir, de mayor edad que usted ha visto practicando yoga, ¿qué edad más o menos ha tenido? Indra Devi fue una gran expositora del yoga, era mmm, sueca y vivió hasta los 102 años. Y dejó el cuerpo, dejó ese cuerpo dando clases de yoga wow Con 102 años de edad dejó el cuerpo en Argentina Yo tuve el honor de conocerla Vamos a hablar un poquito de tabú terapia Bambú, bambú terapia. terapia Bambú terapia Bueno, bambú terapia es una terapia que como dice bambú Se da con caña de bambú sí, Es un masaje que trabajamos con aceites tibios y cañas de bambú, donde eh, desbloqueamos energía a través de ese masaje, desbloquea energía en el cuerpo y también ayuda a personas que tienen un poquito de sobrepeso a afinar su silueta porque ayuda a, a mover la adiposidad. Vemos del que cuerpo. tiene aquí un efecto sedante al sí. actuar sobre las terminaciones nerviosas, sí, relajante señor. muscular, combate el cansancio, mejora la circulación linfática y favorece. El drenaje, mira que bien, combate la celulitis, combate la celulitis. un mal que, que las mujeres siempre sí, tratan de, de eliminar, mira que así bien. Así.